¿Qué pasaría si te mostrara una gran tecnología que ha trabajado con éxito en el mercado durante más de 5 años, con la que podrías descargar dos aplicaciones móviles gratuitas y empezar a ganar dinero de forma pasiva cada mes usando tu smartphone a partir de hoy? ¿Y si pudieras, por ejemplo, duplicar tu salario actual ya el mes que viene? Suena interesante, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer en tu trabajo actual para duplicar tu salario el mes que viene? En la mayoría de las profesiones esto no es posible, ¿no es así? Ahora seguramente querrás saber qué tan serio es y cómo funciona exactamente todo esto, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema que lleva más de 5 años en el mercado y de una tecnología que lleva más de 12 años en el mercado. Ya se han abierto 6 oficinas en diferentes países y hay más de 700.000 usuarios en todo el mundo. Y la cifra está creciendo rápidamente. Así que es más que serio, ¿no? Gracias a esta tecnología, cientos de miles de personas como tú ya están ganando dinero cada mes con sus teléfonos inteligentes. Están duplicando sus salarios y están más que encantados. Trabajamos con la tecnología blockchain y con la moneda. No sé si has oído hablar de los bitcoins. Esta moneda ha pasado de 10 centavos a 70 mil dólares es un aumento de 70 millones por ciento. En nuestro caso, también estamos hablando de una moneda que también valía 10 centavos y también ha crecido en miles de puntos porcentuales. Y lo más importante es que sigue creciendo. Creemos que puede seguir creciendo. Esto significa que si el precio de la moneda se multiplica por 10, todas sus monedas pueden ser también 10 veces más caras. Por supuesto, esto no está garantizado, pero es muy probable y podría ser una bonificación extra muy agradable para tu segunda paga. Por lo tanto, para aprovechar al máximo las oportunidades y aumentar aún más tu salario mensual mediante la revalorización de las monedas, hay que actuar con rapidez. El tipo de cambio sigue creciendo con cada hora que pasa. Utiliza la calculadora para decidir por ti mismo cuántas monedas quieres congelar en tu aplicación y cuánto dinero debería empezar a ganar tu teléfono inteligente cada mes. Solo quieres duplicar tu salario mensual o quieres más. También es posible. Solo tienes que instalar dos aplicaciones, registrarte en el sistema y empezar a ganar de inmediato. Date prisa, el tiempo se acaba. Para empezar ahora mismo y obtener instrucciones detalladas, introduce tus datos de contacto y regístrate.